Hola, soy Javier Martínez, amo CEO de ONIAD y vengo a contaros qué es el Second Party Data o datos de segunda parte. Wow. Si recordáis, en un vídeo anterior hablamos sobre el First Party Data y ahora os voy a explicar cuál es la diferencia con el Second Party. Básicamente, el Second Party Data no deja de ser una especie de First Party Data, pero en otra página web o en otra aplicación. Os lo voy a explicar de una manera práctica porque si no es un poco difícil de entender. Mirad, por ejemplo, imaginad que sois un fotógrafo de bodas y vuestro cliente objetivo son aquellos que están a punto de casarse. Pues bien, tenéis una página web pero la página web tiene muy poquito tráfico y por tanto vuestro first party data es muy pequeño o sea que no podéis hacer campañas muy grandes de retarget ¿Qué podría hacer este fotógrafo pues podría encontrar data de otra empresa pero que le sirviera a él porque tiene el mismo público ¿Quién podría ser bueno quizás el típico portal como bodas.net u otros portales que existen en todos los países de habla hispana que son especializados en bodas. Pues bien, tal vez podríamos ir a hablar con esa página web y decirle, pon un código de seguimiento o un píxel mío en tu página web y así puedo extraer tu tráfico, puedo extraer tus cookies o si es una aplicación, pues tus ideas, etcétera y yo lanzar publicidad sobre ello. Obviamente, el dueño de la web, que no es tonto, te dirá ok, pero yo te voy a cobrar. Como sé que vas a extraer 100.000 usuarios al mes pues te voy a cobrar X por cada 1.000 usuarios por ejemplo entonces hay distintas maneras de negociar esto es una negociación muy manual y esto hace que el second party data esté poco extendido ¿vale? se utiliza para cosas muy concretas normalmente se trabaja mucho con first party y con third party que lo explicamos en otros vídeos entonces lo normal es que el second party data se utilice en situaciones muy concretas donde podamos extraer muchísimo valor de un contrato con otra página, con otra app, etcétera, y seamos capaces además de llegar a negociar con ellos, que tal vez nos interesa mucho el tráfico de la sección de motor de un gran periódico, no sé, El Universal de México o El País, en España, por ejemplo, pero no tenemos ni idea de con quién tenemos que hablar, no hay ninguna posibilidad, bueno, pues entonces el share compartidata no es para ti. Sin embargo, pues hay otras situaciones en las que sí que se pueden llegar a acuerdos y se han llegado a hacer cosas muy chulas con share compartidata. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba unidad la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Bueno, espero que os haya quedado mucho más claro este concepto, no olvidéis que podéis dejar vuestras dudas, preguntas, incluso sugerencias o ejemplos en comentarios y por favor no olvidéis suscribiros, darnos like y compartir, nos ayudáis un montón con esto, conseguís que podamos seguir sacando contenido de calidad y ayudando a la comunidad. Así que muchas gracias de antemano y nos vemos pronto. Hasta ahora.